Sé muy bien que te fallé, que no tengo ni el derecho de buscarte, pero, pero si lo hago no es para pedir perdón, simplemente es para que escuches y entiendas mi situación. Sé que no estoy para buscarte, menos para pedir perdón El daño que te causé no tiene una reparación Ahora estoy muy confundido por toda la situación Pero eso de qué me sirve si dañé tu corazón Ahora entiendo que debí de valorar cada detalle que me hacías Con mucha sinceridad, yo nunca te daba nada cuando tú me diste más Que amor puro y sincero del cual yo no supe dar Sé muy bien que te fallé y que el daño ya está hecho Ya no sirve lamentarse por más que me duela el pecho de llamarte al Celular, tampoco tengo derecho. Me diste tu corazón y te lo regresé deshecho Hoy me di cuenta que si sí te quería, pero es demasiado tarde. Sé que tú no volverías. ¿Quién diría que después te iba a llorar? Y pensar que ahora me queda solamente recordar. Te dañé. Sé que lo que hice estuvo mal y no habrá otra opción. Ni tus besos, ni caricia, ni tu olor No me queda nada, ya no tengo Mi sonrisa, se marcharon contigo Mi corazón quedó hecho triza Una caricia, en mi recuerdo El haberte lastimado Dejo una lección de vida, ¿Qué diría Yo, porque me pasa a mí esto Pero por dentro sé que de veras Lo merezco, Mato mis penas Pero todas en alcohol, te prometí Dejar tanta mierda, pero no funcionó Esta canción, la escribo con Una copa en la mano, y grito Mi brindis, por lo que tanto Amamos. El motivo de esta canción Quiero que sepas que te amo Pero aunque tú a mí no Aunque ya no, no No tengo el corazón de acero Me dijeron que podría olvidarte Pero me mintieron Te dañé, sé que lo que hice Sincero, con otra podría salir Pero no es de caballeros Es cierto que por ti ahora siento que me muero Ni con tragos de tequila Tus labios no lo supero Y siempre hubo un pero para nunca valorarte Mi pecho era de acero Pero tú lo quebrantaste ¿Por qué te alejaste dejando mi carga en cero? Para visitar tu cuerpo ahora me siento extranjero Y nadie me comprende Me dicen que yo te olvide Pero dime cómo lo hago si este cora por ti vive Me recuerda tu nombre en cada uno de sus latidos Y me hace Pagar el doble por las veces que he mentido Ya no confío, solo me siento afligido Sin ti no puedo seguir como lo había prometido El ser más despreciable me ha cedido su lugar Porque sé que tus heridas con nada podrías sanar Te sé que lo que hice estuvo mal Y no habrá otra oportunidad